Pues parece que no podíamos terminar el 2020 sin que AdSense diera la puntilla. Ayer, 10 de diciembre, anunció que iban a retirar los bloques de enlaces de texto, ya no solo en cuentas nuevas, como vimos a partir de junio del año pasado, sino también en cualquier tipo de cuenta. Así que no nos queda más remedio que seguir trabajando con los anuncios de display, los formatos nativos como el InPage o el InFeed, y los formatos automáticos como el Ancla, o los viñetas que precisamente ahora eh, son visibles en los dispositivos de escritorio, lo cual, pues bueno, una de cal y una de arena. Y para ayudaros a exprimir al máximo este bloque de anuncios hasta que los retiren, porque será en marzo de 2021, os voy a enseñar una serie de truquitos que explicaba yo en mi curso de AdSense avanzado y que funcionan realmente bien, y así al menos hasta que nos los quiten, pues sacarles el máximo rendimiento. Así que nada, vamos a la pantalla y os lo explico, pero antes suscríbete. Bueno, pues lo que os voy a explicar ahora lo descubrí justo cuando AdSense convirtió los bloques de enlaces de texto en formato adaptable. ¿Qué pasaba? Que muchas de las webs que yo tenía estaba utilizando el formato de 200 por 90, que era el que mejor más o menos rendía y que se adaptaba tanto a la versión de escritorio, aunque dejaba huecos en blanco, como podemos ver en, en este ejemplo, pero en mobile, que cada vez el tráfico era mayor, quedaba muy bien porque se ajustaban al ancho máximo más, más extendido de los móviles y quedaba muy bien. Pero eh, me di cuenta de que el, cuando convirtieron en formato responsive estos anuncios, eh, cambiaba ligeramente el código, concretamente en la parte del estilo. Y entonces podemos jugar con formatos de este estilo. ¿vale? Esto es muy agresivo, AdSense no lo prohíbe en ningún lado y de hecho es una modificación que se hace sobre el propio código que ellos ya ofrecen. ¿Cómo se hace? Vale, pues Venimos aquí y tenemos eh, el código del anuncio, el primero, ¿vale? que es este de aquí, el segundo y el tercero. Vale, están los dos seguidos entonces fijaros cuando eh, utilizábamos un formato de anuncio de tamaño fijo eh, la línea del de, style era display inline block ancho por alto ¿de acuerdo? cuando lo convirtieron en responsive directamente quitaron el, in, el inline y dejaron solo el block y ahí es donde me di cuenta dije vale pues vamos a hacer pruebas en vez de ponerlo inline block voy a eh, ponerlo solo en block y a jugar con la altura en este caso le di 129, que es el tamaño máximo para que muestre eh, tres filas a dos columnas. ¿vale? Aquí lo que le estoy diciendo es, ajusta tú el ancho de manera responsive, pero la altura te la voy a marcar yo. ¿Por qué? Porque luego cuando pasas a versión mobile, si tú no le marcas la altura, se puede ir de madre. Y entonces, lo mejor, eh, al menos por las pruebas que yo hice, era forzarlo a 129 para asegurarme que se seguían mostrando eh, una columna, pero con tres filas. Vamos a ver aquí, ¿veis? Es el mismo eh, ejemplo, el mismo formato porque son 129, si os fijáis la pastilla es incluso un poquito más alta que la de aquí, ¿vale? Esta parte superior y aquí si os fijáis tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y esto ocurre porque aquí eh, directamente lo que sí hice fue decirle que aumentara 300 píxeles ¿vale? Entonces, a diferencia con este, como no le estamos marcando un ancho concreto, se expande a los laterales y nos caben dos columnas. En este no. Y en este eh, ocurre lo mismo. Le estamos diciendo que incluso de alturas mayor, con lo cual en vez de tres filas de anuncios nos mete cinco. Y cuando vas a la versión mobile se mantiene en una columna, pero con los cinco. Vale. Con lo cual esto en nichos call to click, imaginaos lo interesante que puede llegar a ser. Vale. También eh, hay que tener en cuenta que estos anuncios empezaron a dejar de ser mmm, tan rentables. Eh, cuando introdujeron varios cambios como los que vamos a ver ahora. Si tú clicas, te lleva a la página intermedia, ¿vale? A la lista de temas relacionados o donde van a aparecer anuncios relacionados con este tema, ¿vale? Pero fijaros que aquí ya introdujeron contenido relacionado de tu propio nicho, con lo cual mucha gente también puede salir de aquí. El CPC ha ido descendiendo gradualmente, aunque en otro vídeo explico la diferencia a la hora de interpretar las estadísticas de AdSense, cosa que ya no vamos a poder hacer en la nueva versión de los informes, que me he dado cuenta que eso también lo han cambiado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que AdSense está contabilizando todas las impresiones tanto de este bloque de anuncios como los anuncios reales en las estadísticas finales que nos muestra AdSense. En la, en la versión anterior sí que podíamos diferenciar de lo que eran impresiones totales de las de impresiones de anuncios, con lo cual el RPN se disparaba una burrada. Pero ahora solo vemos el RPM calculado sobre el total de impresiones, es decir, impresión de anuncio de esta página e impresión de anuncio del de bloque de anuncios, con lo cual el RPM generalmente suele ser la mitad de lo que veíamos en el otro informe, pero bueno. Entonces, eh, con este cambio yo sí que he hecho pruebas, por ejemplo, a, a cambiar un enlace, un bloque de enlaces debajo del H1 y poner uno de display y rendir bastante bien. ¿Por qué? Porque eh, el display está mejorando muchísimo su CPC como para contrarrestar la pérdida de tener un CTR más inferior y por lo tanto una combinación de RPM inferior respecto a los bloques de enlaces de texto. Con lo cual lo puedes superar e incluso generar más ingresos. Haced la prueba, obviamente no va a funcionar igual de bien que en otros, eh, según qué nichos, vale, pues los nichos call to click, eh, el ojo te va a aquí hacer clic donde sea para descargar o conseguir el recurso que estás buscando pero los informativos pues yo creo que eh, sí se va a notar, se va a notar una, una diferencia y sobre todo por lo que comentaba antes que ahora tenemos los anuncios viñeta en desktop que antes no teníamos el CTR es brutal, el CPC es muy alto y si os fijáis desde que los activaron a, a principios de noviembre si no recuerdo mal, eh, los ingresos por este formato de anuncios están disparando así que pues bueno una por otra ¿vale? entonces simplemente que sepáis que podéis jugar con, con esto estableciendo yo lo que suelo hacer es especificar solo el alto recordad que hay que quitar el inline-block y dejarlo en block si especificamos el ancho y el alto sí que hay que ponerlo ¿vale? pero con esto pues como veis podemos jugar bastante a la hora de, de monetizar nuestros nichos y nada más espero que os haya gustado eh, esperemos que este cambio que hagan sea para bien y que sigamos pudiendo monetizar nichos más transaccionales con anuncios de display y el resto de formatos y nada más si te ha gustado pues like, suscríbete y deja un comentario si tienes alguna duda, nada más, hasta luego